Vamos a platicar sobre la metodología, bueno, le llaman la metodología ACT, que es atraer, convertir y transformar. Atraemos a los prospectos, los convertimos en clientes y los transformamos en, una, en un vocero o en unos voceros sobre nuestra marca. Empezando por el punto uno, que es lo que vamos a estar haciendo en esta presentación, lo que es el definir el objetivo, cómo quieres que la gente te vea o para qué quieres las redes sociales. Bueno, dentro de lo que es Internet, en general, hay muchos objetivos que se pueden perseguir. Entre ellos, por supuesto, está la parte de vender más, que es el que vamos a estar viendo el día de hoy. Una vez que ya sabemos qué queremos, ahora sí vamos a preguntarnos quién queremos que sea nuestro interlocutor o que interactúe con nosotros en las redes sociales. Y ese es el punto número dos. Ah, bueno, les comentaba, en la parte dos es definir correctamente al público no es el cliente que me llegue, nosotros en el área de ventas siempre tenemos el poder de elegir cuál es el cliente que yo quiero que me llegue. En el paso 3 vamos a elegir las plataformas, ya una vez que sabemos quién es el público correcto, ahora sí vamos a elegir dónde está en internet y después vamos a generar contenido de valor que a este público le parezca relevante y útil. Y finalmente pues hay que medir estos factores de éxito, hay que, hay que preguntarnos... ¿Cuál es el factor que a mí me representa éxito? Y medir eso. Entonces pasemos al primer punto que es sobre definir los objetivos. Todos queremos vender, pero también hay que pensar en el cliente final. En este tema específico necesitamos ganar la confianza de la gente. Eso sería lo primero que debemos de tener en la mente, la reputación online. Eh, la reputación online sería uno de los objetivos que podemos perseguir. Por supuesto, al conseguir clientes potenciales, una cosa lleva a la otra. Una vez que tenemos una buena reputación y que la gente nos empieza a reconocer como expertos en el tema, es más fácil que nos dejen sus datos para que realmente quieran tener una asesoría con nosotros y podamos obtener pues, este, este listado de clientes potenciales que tanto ansiamos. Por otro lado, también podemos obtener el reconocimiento de marca, utilizar un logotipo que sea único para nuestra empresa y que poco a poco la gente lo vaya ubicando. El último punto es obtener tráfico en tu página web. Si ya tienes una página que te gustaría posicionar en el buscador de Google, también podemos obtener este tráfico que nos hace falta a través de las redes sociales. Entonces, pues como ven, estos son cuatro de los muchos objetivos que se pueden perseguir en las redes sociales.